Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Frank Calderón, soy de Guatemala, soy desarrollador web con 10 años de experiencia trabajando en desarrollo web de tanto front-end como back-end y me he especializado en los últimos años con Wordpress. Y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la creación de Gutenberg Blocks. Así que vamos a iniciar con una breve introducción. Luego vamos a ver eh, la, la forma más fácil de cómo crear un Gutenberg Blocks, que es con la herramienta que trae eh, WordPress por defecto, una herramienta que él nos da. Vamos a ver los archivos eh, más importantes. Vamos a ver cuáles son las tecnologías detrás de los Gutenberg Blocks. Vamos a ver un par de ejemplos y vamos, también vamos a ver eh, un código básico para poder agregar un bloque, editar el bloque, darle el diseño y cómo guardar data en los diferentes bloques. Así que eh, quisiera empezar con una breve introducción de qué es Gutenberg. Sé que eh, desde la última versión, desde ya hace varias versiones, eh, Gutenberg él es el editor por defecto de, de WordPress. Y eh, Gutenberg viene a cambiar el paradigma de cómo editábamos el contenido. Es una interfaz de edición basada en un sistema de bloques. Viene a ser el reemplazo del TinyMCE. Si se recuerdan, durante muchos años se te lo hizo TinyMCE para el famoso What you see, what you get. Eh, entonces, Gutenberg lo viene a reemplazar específicamente eh, para, para WordPress. Eh, la idea es que permita crear y publicar contenido de una forma más fácil y más intuitiva, sobre todo para, las, eh, para el creador de contenido. Y eh, es muy similar a los constructores visuales como Divi o Element. Yo creo que Gutenberg viene a ser como la respuesta de, de WordPress a eh, esta tendencia que se dio a utilizar todos estos constructores si... Ustedes tienen experiencia trabajando con algunos constructores. Eh, los más comunes son Divi, Elementor, puede ser en su momento WP Bakery o cualquiera de estos. Entonces, eh, Gutenberg viene a, a, a tratar de, de ser esa respuesta para ahora utilizar de nuevo las opciones nativas de WordPress, ¿verdad? Un, un sistema basado en bloques donde cada bloque es reutilizable, cada bloque se puede personalizar eh, de acuerdo a las necesidades. Y es parte de un proceso o una... Eh, una nueva etapa de WordPress, por así decirlo, donde vienen más cambios. Por ejemplo, ahora también viene el tema del um, full site editing, donde de nuevo es poder editar desde el lado del frontend y que sea mucho más visual, ¿verdad? Y, y su elemento principal, pues, obviamente es el editor de bloques. Para continuar, eh, así es como se ve el editor de bloques. Prácticamente ahora, cuando estamos editando el contenido en WordPress, vamos a ver que tenemos tres secciones. De hecho, estos paneles, esas tres secciones, en algún momento se pueden ocultar. Regularmente la, la sección que vemos a la izquierda con el número uno es donde vemos todo el listado de bloques que existen o que están disponibles. WordPress, por defecto, ya trae una cantidad inmensa de bloques que está dividido en diferentes categorías. Tenemos bloques de texto, de media, de widget, de embed, etcétera, que ya están eh, listos para utilizar una vez que seleccionamos el bloque, vamos a ver en la parte central, en donde está el número 2, que es donde estamos editando el contenido como tal y vamos a ver diferentes opciones dependiendo del tipo del bloque que hayamos seleccionado. Eh, en algunos casos, ¿verdad? El más común puede ser un bloque de, de texto. Entonces, una vez que insertamos el bloque de texto, vamos a ver que tenemos un toolbar muy similar a como lo teníamos en TinyMCE en donde podemos darle formato al texto. Pero luego, dependiendo, como decía, del tipo de bloque, tenemos algunos bloques que son para layouts, ¿verdad? Para formar columnas, eh, para agrupar, etcétera. Entonces, eh, en la parte 2, que es donde eh, más vamos a estar editando o generando contenido, ahí es donde podemos eh, hacer los cambios de contenido como tal. Y luego tenemos en la, en la sección de la eh, derecha, tenemos la sección número 3, donde esta sección, este sidebar, regularmente va a cambiar de acuerdo al bloque en el que nosotros seleccionemos y aquí tenemos configuraciones tal vez un poco más avanzadas o configuraciones que son más específicas para cada bloque y esto va a depender también del bloque que estemos utilizando y vamos a ver también que podemos nosotros al momento de crear nuestros Gutenberg blogs nativos o propios podemos eh, prácticamente configurar o personalizar toda esta interfaz, ¿verdad? De acuerdo a nuestras necesidades y al tipo de bloque o al tipo de contenido que queremos generar. Eh, vamos a hablar que, como les decía, hay bloques nativos, son los que ya trae WordPress, que regularmente están categorizados en texto, media, diseño, que son layout, los widgets, que son los que anteriormente se utilizaban mucho para los sidebar, eh, tenemos de tema también, que ahí eh, hay algunas herramientas muy útiles, por ejemplo, eh, Query Loops o comentarios, etcétera Y los Embed, que es para traer eh, contenido de otras plataformas como Facebook, eh, Twitter, Instagram, etcétera Entonces, esos son todos los bloques que podemos llamar nativos, que son los que ya se incluyen dentro de WordPress y que están para poder utilizar inmediatamente. Y luego tenemos eh, bloques personalizados que va de acuerdo a nuestras necesidades. Ahí eh, regularmente se utilizan por medio de plugins. Hay plugins de bloque específico. Acá les puse un ejemplo. Eh, WP Forms, que es un plugin para formularios. Entonces, ahora WP Forms, cuando nosotros lo instalamos, ya nos genera un bloque específico para los forms. Y donde nosotros tenemos cierta configuración y agregamos ese Gutenberg Block, lo configuramos, agregamos las opciones y ya lo tenemos disponible. Así hay, de acuerdo a, a las necesidades, hay diferentes tipos de bloques específicos para una función. Y luego también tenemos librería de bloques. Una que es la que yo conozco, seguramente hay más, ¿verdad? Pero una que eh, a, me ha funcionado a mí es la de Genesis block que de nuevo es una lista de bloques adicionales eh, de hay diferentes tipos. Esta tiene una versión gratuita que nos permite tener más tipos de bloques para generar diferentes tipos de contenido. Y la otra opción, pues, es crear nuestros bloques personalizados. Ahí en la presentación vamos a ver que tenemos links, ¿verdad? De hecho, el link que tenemos acá de Blog Tutorial es a la documentación oficial de cómo crear bloques nativos para, para Gutenberg. Eh, la idea hoy es tener una breve introducción de qué es lo que necesitamos para crear nuestros propios bloques. ¿Qué prerequisitos tenemos a nivel técnico? Pues, obviamente, necesitamos conocer el stack básico de web, verdad, que es HTML, CSS, JavaScript. Eh, es importante saber que los bloques están construidos eh, en React y por eso también utilizan JSX, que va de la mano de React. Entonces, eh, sí es necesario tener un conocimiento, por lo menos básico, de cómo funciona eh, React para poder trabajar con los bloques. No se entra tan a detalle como a, a, a trabajar React como al 100%, de hecho, es como una personalización, se podría decir, de, de las eh, herramientas de React, pero sí es necesario conocer los conceptos básicos de React para poder trabajar de una forma más fácil. Eh, también cómo crear eh, WordPress, plugin de WordPress, eh, porque de la manera en que lo vamos a hacer ahora es vamos a crear un plugin que en ese plugin vamos a crear, a, a crear o agregar nuestro Gutenberg Blog. Necesitamos también un ambiente de desarrollo local porque vamos a utilizar herramientas que eh, funcionan con Node.js y NPM, ¿verdad? Vamos a instalar unos paquetes que nos permiten tener eh, la base para poder eh, construir nuestros Gutenberg blog y es necesario pues, tener un ambiente de desarrollo local. Y para este ejemplo, vamos a utilizar el paquete oficial de WordPress, que es CreateBlog. Este, acá también pueden ver la documentación, lo instalan con eh, npm install eh, arroba WordPress diagonal CreateBlog. Y es un paquete eh, que nos va a permitir tener toda la herramienta para construir nuestros Gutenberg Block de una forma más sencilla. Él nos va a dar como todo el esqueleto de un Gutenberg Block para poder eh, empezar no desde cero, sino ya tener una base. Eh, una vez que tengamos instalado nuestro paquete de WordPress Create Block, este es el comando que debemos ejecutar desde nuestra consola. Vamos a ver ahora la presentación, lo vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder crear nuestro primer bloque nos movemos desde la terminal navegamos hasta la carpeta de plugins ejecutamos este comando eh, que es npx arroba diagonal, create block y el, el último parámetro el nombre de, de mi plugin o el nombre perdón en este caso el nombre de mi gutenberg blog yo para este ejemplo le puse work al ejecutar este comando lo que va a hacer la el paquete o la herramienta es generar todos los archivos necesarios para mi blog y va a crear un plugin con ese nombre. Vamos a ver ahora en un momento eh, el listado de, de documentos, pero en realidad eh, estos son lo, los más importantes. Nos va a crear una carpeta, que es el Build, donde vamos a tener todos los archivos ya eh, listos para producción, todos los archivos necesarios. Nos va a crear una carpeta que es el Source o CRC, donde tenemos los archivos que nosotros vamos a estar editando para poder configurar nuestros Gutenberg Blogs. Tenemos el package.json, porque recordemos que es un paquete de npm donde vamos a tener todas las dependencias. E, e importante, pues, tenemos el, el archivo php que es del plugin, ¿verdad? Como cualquier otro plugin normal de WordPress, vamos a tener nuestro archivo principal, donde va la configuración del plugin, el nombre, la versión, etc. Y vamos a ver que ahí hay una función muy importante que es donde vamos a registrar el, el plugin como tal. A partir de esto, eh, luego, una vez que ya lo tenemos instalado, vamos a tener que trabajar con dos comandos importantes desde la consola. Uno es el npm room build, que este se ejecuta una vez para crear la versión de producción, que es una versión compresa o comida de todos los archivos, ¿verdad? Es como el minify, el compress. Entonces, si nosotros ya terminamos el trabajo, le damos un npm room build, y él va a agarrar nuestros archivos que están en la carpeta source, los va a... Um, a parciar y a codificar, y ya nos genera la, la versión final comprimida o compresa. Eh, y si aún estamos como trabajando, podemos utilizar el otro comando, que es npm run start, que este se ejecuta para, los crea para crear los archivos en desarrollo. O sea, no es una versión eh, comprimida, sino es la versión completa. Eh, y también genera los source map, que nos permite hacer un debugging más fácil y que también inicia el proceso de watch. Es como cuando estamos utilizando, por ejemplo, Gulp, que usamos el comando Gulp Watch. Entonces, no vamos a tener que estar corriendo el comando cada vez, sino que él está eh, revisando o validando que cada vez que se parte el archivo o haya un cambio en uno de los archivos, él vuelve a, a generar eh, los archivos de build y ya podemos ver de una forma más rápida los cambios que estamos haciendo. En un momento, con los ejemplos, va a ser un poquito más fácil, pero solo tenganlo en mente que eh, estos son los comandos con los que más vamos a estar utilizando. Y comúnmente durante la etapa de desarrollo, pues, vamos a utilizar el comando run start. Importante, vamos a ver eh, tres o cuatro cosas súper importantes de los Gutenberg blogs Lo primero es, eh, recordemos que al final, pues, es React y React es JavaScript. Y vamos a tener una función muy importante o un método que es la función edit esta nos permite personalizar la interfase de edición en Gutenberg. Toda la parte que hemos del editor blog, donde nosotros vamos a estar creando el contenido, eh, cambiando los textos, etcétera, se va a manejar desde, la, desde eh, la función edit. Esto, para facilidad, lo que hace este paquete es que nos crea un archivo que es el edit.js para tenerlo todo separado y que sea más ordenado. Esto es muy similar a la función render para los que trabajan con React, que están familiarizados con React, es muy similar a la función render y usa mucho de la sintaxis de la función render y donde se especifica un return, que es lo que queremos mostrar y que contiene eh, JSX, ¿verdad? Que JSX es eh, una manera que es como similar a un HTML, ¿verdad? Pero específico para React para generar eh, eh, template o generar eh, código. Eso es la función edit. Luego tenemos otra función que también es muy importante, que es la función save, que para eso también el, el plugin nos crea un archivo, que es el save.js, que es donde se define cómo se va a mostrar el bloque en el frontend. Para entenderlo un poquito mejor, esto sería como cuando anteriormente teníamos nuestro template.php, que es donde hacemos todo el código, del backend, etcétera. Y luego tenemos nuestro... Eh, Código, por ejemplo, si usamos Twig, nuestro código Twig, donde jalamos o obtenemos la información y este ya sería nuestro front end Regularmente la función Save es un poquito más sencilla porque lo que hacemos es solo creamos nuestra estructura HTML y vamos a traer la información que estamos guardando en nuestra función Edit. verdad Es importante también saber que Guten guarda la configuración del bloque en un comentario HTML serializado. Lo vamos a ver en un momento con un ejemplo. Y luego, algo que es súper importante, que es la base, creo yo, de, de los Gutenberg Blocks, son los atributos. Vamos a ver que tenemos un archivo JSON, que es el block.json, donde se guarda toda la configuración del bloque, y ahí podemos tener un objeto de atributos que prácticamente es toda la información que queremos guardar en el bloque. Esto se parsea para luego extraer la información del contenido guardado. Los textos, imágenes, configuración del bloque, todo, todo, todo. Eso eh, tenemos que nosotros declararlo dentro de un array o dentro de un objeto más bien de, de, de JavaScript en formato JSON. En este caso vemos un ejemplo que tenemos eh, attribute y dentro de attribute tenemos el primer objeto que es el tipo mensaje que podemos definir ciertas características, en este caso es del tipo string, que el source de dónde lo va a obtener es del texto, que el selector es div y que por defecto no tiene ningún valor, o sea, se inicializa en blanco. Ok. Luego, tenemos algo importante que es el Block Toolbar. Cada vez que nosotros agregamos un bloque y seleccionamos ese bloque, vamos a ver que dependiendo del tipo de bloque, podemos tener este Toolbar. Esto es... Eh, WordPress también tiene unos controles ya nativos. Por ejemplo, cuando estamos agregando un bloque del tipo texto, vamos a ver que tiene lo, las configuraciones o los controles por defecto, que es negrita... Eh, indentación, alineación, etcétera. O si agregamos una imagen, vamos a ver que tenemos la opción para eh, seleccionar la imagen, etcétera. Podemos utilizar los que ya trae WordPress, que, tiene toda una serie de componentes y herramientas que nosotros podemos ir agregando a nuestros blogs. O bien nosotros podemos crear nuestros propios botones y nuestros propios controles. Vamos a poder agregar un icono, vamos a poder. Eh, eh, linkear o configurar una, una función propia a ese icono que cuando el usuario le dé clic, nosotros podemos guardar cierto dato, etcétera, ¿verdad? Se puede hacer, eso es para el, el blog Tulpa. Y esto es específico, recordemos también que dentro de un bloque de WordPress podemos tener diferentes tipos de contenido. Dentro de un, en un bloque de WordPress, yo puedo tener un párrafo, puedo poner un título, una imagen. Y esto va a ser específico para cada tipo de contenido. O sea, Dentro de un bloque, yo puedo a mi bloque WordCamp y tengo una imagen y tengo un texto. Entonces, si yo selecciono solo el texto, voy a poder ver un toolbar solo para el texto. Si yo quiero una configuración de alguna manera más general para el bloque como tal, entonces puedo utilizar el Sidebar Settings. En el Sidebar Settings, es lo que en, en la imagen anterior vimos que estaba del lado derecho, en el número 3, este sirve para mostrar configuraciones que son menos utilizadas o que quieren más espacio en la pantalla y que se deben utilizar para configuraciones a nivel de bloque. Por ejemplo, cambios de color que va a afectar todo el bloque, eh, configuraciones, etc. Y vamos a ver que también nosotros, cuando estamos creando nuestros Gutenberg eh, Blocks nativos, podemos configurar qué opciones podemos tener en este Sidebar settings. Ahora vamos a ir un poco a los ejemplos. Yo ya tengo acá, creé un sitio web en mi local, ¿verdad? Donde ya tengo un bloque. Y lo primero que me gustaría mostrarles es el, el código. Vamos a movernos acá a nuestra pantalla. Vamos a cerrar todo y vamos a ir por cada uno de los archivos. Si se dan cuenta, yo me voy aquí a mi ventana, a mi carpeta de plugins. Y aquí es donde tengo mi carpeta de WordCamp. Que esta fue la carpeta que se instaló o que se creó cuando yo corrí el, el comando, ¿verdad? Que es Wordpress, y create blog y luego Wordpress. ¿verdad? Este fue el comando. Cuando yo eh, ejecuté este comando, él me creó esta carpeta. Yo ya aquí, ya hice algunas configuraciones, agregué algunos valores, ¿verdad? Ya está a cierta duración o cierta edición hecha. Para el ejemplo, pero luego vamos a ver cuando, cómo se inicializa uno de cero. Pero para este ejemplo, es, yo tengo acá este plugin, esta carpeta de plugin. Les decía, tengo el archivo php, que es un, un archivo normal para cada, por así decirlo, que para utilizar con, con cualquier plugin. Entonces, tengo este archivo. Acá lo que puedo ver es que tengo el nombre del plugin, ¿verdad? Tengo el plugin name Work and Blocks. Si yo me voy ahora a mi sitio web, vamos a irnos acá. Si yo me voy a la sección de plugins, veo que es este. ¿verdad? Entonces, prácticamente este plugin está configurado por medio de este archivo. En la descripción tengo toda la información del plugin, tengo los paquetes que se generó creando el paquete de Tengo aquí algo importante que es la documentación, ¿verdad? De la función que voy a utilizar, porque en este caso esta es la función más importante. Estoy utilizando una fu función que se llama create block Work and block init, que la estoy agregando a la acción del init. Y la función más importante es esta, que es registrar un tipo de bloque, o re -re RegisterBlockType, donde le estoy mandando una carpeta. Acá lo que le estoy diciendo a WordPress por medio de este plugin es que voy a registrar un nuevo GutenbergBlock y que toda la configuración necesaria está en la carpeta Build. Que es lo que les decía. En esta carpeta Build yo tengo varios archivos. Si me voy acá, esto, eh, algo importante es esta carpeta Build. Nosotros no deberíamos de editar esos archivos en ningún momento. Nosotros tenemos que editar los archivos que están en la carpeta Source, que son los archivos de, de fuente, que son los que luego se compilan para generar la carpeta Build. Pero WordPress utiliza la carpeta Build eh, como base para registrar el bloque. Entonces, regularmente... Eh, si yo me voy aquí a, a Block, en la carpeta de Build, vamos a ver toda la configuración necesaria para mostrar ese bloque. Entonces, aquí tenemos block.json, tenemos el index asset, donde eh, él, eh, él trae todas las dependencias, tenemos el archivo de CSS, ¿verdad? Para darle estilos. En este caso, como yo creé esto utilizando el comando eh, npm run start, me creó los source map. Luego vamos a ver la diferencia cuando damos el build, que no me crea estos source map. Tenemos el index JS, que es enorme, ¿verdad? Pero no se preocupen porque lo vamos a ver de una manera más sencilla cuando veamos, veamos los archivos de source. Eh, y tenemos el index map y eh, el style index, que este es. Tenemos, ¿Por qué tenemos dos CSS? Porque uno es para darle estilo a los bloques del lado de frontend y otro es solo para darle estilos en el lado de editor de bloques. Entonces, esta es la carpeta. No deberíamos preocuparnos mucho, por así decirlo, de la carpeta build, porque esta carpeta, como les digo, es autogenerada cuando ejecutamos el comando npm room build o npm room start. Ahora, importante, lo que sí vamos a estar editando es la, los archivos en la carpeta source, que de nuevo tenemos acá. Tengo el blog.json. Que tengo el nombre del bloque, siempre utilizamos un namespace para no tener conflictos con otros bloques. Tenemos la versión, tenemos el título del WordCamp, tenemos la categoría. Esto es importante porque eh, aquí definimos en qué sección de los bloques va a aparecer. Tenemos un icono, que esto podemos utilizarlo por medio de los dash icons, ¿verdad? Podemos cambiar aquí el icono, ponemos la descripción. Eh, y tenemos aquí lo que les comentaba, los atributos. Tenemos todos los valores que nosotros queremos guardar tanto a nivel de contenido como a nivel de configuraciones. Eh, este Dark Team no lo estoy utilizando, pero, por ejemplo, yo quiero tener en mi bloque un valor que sea del tipo string para los títulos, ¿verdad? Yo en este bloque tengo un título que yo le puedo decir que sea un heading h1, h2. Entonces, lo genero acá, le pongo un atributo que es el nombre es título, el tipo, la fuente, el selector, tengo otro que es el mensaje y tengo estos son, eh, estos dos, por así decirlo, es de contenido, ¿verdad? El contenido que yo voy a estar agregando. Y luego tengo estos tres atributos que son más de configuraciones porque tengo uno de alignment, estos son nombres eh, que yo coloqué, ok, esto no hay una nomenclatura, obviamente trato de seguir eh, una, un, nombres que, sea, que tengan sentido, ¿verdad? para que sean fáciles de, de interpretar, pero en realidad estos atributos pueden tener cualquier nombre que ustedes deseen, entonces tengo el atributo alignment, que es un string que no tiene ningún defecto, y luego tengo dos atributos de color. Eh, por último, tengo el text domain para la internacionalización. ¿verdad? Si yo quisiera hacer eh, traducciones, se puede por medio del, WordCamp, eh, del text domain, que en este caso es WordCamp. E importante, acá entonces tengo los archivos que voy a estar utilizando, tanto para las configuraciones como eh, para los estilos. ¿verdad? Este es el bloque. Luego tengo el archivo edit.js. Bueno, vamos a parar aquí un poquito y quiero ahora que mostrarles cómo se ve esto ya en WordPress. Si yo me voy de nuevo acá, ya tengo activo mi, Word, eh, mi plugin de, eh, de Work de and perdón. Me voy a ir a una página, a esta página, a editar esta página como tal. Aquí está lo que yo les decía. Yo ahora acá le doy clic en insertar un bloque y en la sección de texto yo puedo ver que tengo este bloque que se llama Work. Acá vamos a, ver, a empezar a ver un poquito de las personalizaciones. Si yo me vengo acá, Recuérdense que este es en cada categoría. Yo puedo ponerle a este que sea un widget, ¿verdad? Lo guardo y es necesario que ya sea que yo ejecute el comando npm run build o npm start para que estos cambios se vean reflejados. Voy a correr el comando npm run para que cualquier cambio que ahora esté yo ejecutando eh, al momento de guardar el archivo eh, lo pueda ver. Si por alguna razón hay algún error, hice eh, algo malo o no está algo funcionando bien, acá me lo va a decir. Si ustedes ven este, este texto de su es que quiere decir que se ejecutó bien. Entonces, aquí lo cambié de categoría y le voy a cambiar el icono. Hay uno que se llama Smiley. No estoy mal. Eh, hice esos dos cambios. Ahora, si yo me vengo acá a mi WordPress, veo que de momento estaba dentro de la categoría texto y tenía este icono. Voy a refrescar. creo que acá me están apareciendo dos, déjenme borrarlos Que estos eran los que estaba haciendo de ejemplo no hemos llegado hasta esa parte aún, pero ahora si me voy acá, se van a dar cuenta que ya no me aparece dentro de la categoría texto, sino tengo que bajar hasta la categoría de widget y ahora acá me aparece y adicional le cambio el icono ¿verdad? que de nuevo yo le puedo dar clic acá y me lo agrega ahora acá yo tengo este bloque que en este momento, este bloque tiene dos eh, tipos de contenido, por así decirlo. Tengo la opción para agregar título y tengo la opción para agregar un mensaje. Dos cosas importantes acá es, vamos a ver rápidamente cómo manejar los estilos. Entonces, los estilos, si yo me voy de nuevo a mi código, tengo acá el editor. Si se dan cuenta, esto es SAS. Tengo el editor y acá voy a poder agregar estilos específicos que solo voy a ver del lado del editor. Por ejemplo, yo le puedo poner acá, que va a ser acá un background eh, rojo, por ejemplo. Acuérdense que estoy ejecutando mi función run star, entonces él automáticamente va a generar los cambios. Vamos a ver qué pasa ahora. A veces, honestamente, es un poquito complejo porque vamos a ver que tenemos dos hojas de estilos interactuando, entonces hay que hacer un específico. Bueno, bueno ahora lo pueden ver. Yo hice acá, cambié eh, el background en el editor eso quiere decir que estos cambios solo lo voy a ver cuando esté editando ya tenía estos bloques le voy a dar guardar me voy a ir ahora acá que es esta misma página front frontend si yo lo, lo refresco eh, vamos a ver acá creo que... vamos a agregar uno nuevo porque creo que ahí se quedó tal vez en caché o algo vamos a agregar un título vamos a poner aquí bienvenidos y este es el contenido del bloque okay, actualizar, vamos a ver si ahora sí me lo muestra como lo está mostrando esto es muy común cuando estamos creando los Gutenberg blogs. siempre le recomiendo inspeccionar para ver si no hay algún error eh, vamos a quitarle el preview vamos a verlo como tal Sí, perdón, creo que estaba el preview, era el que no estaba funcionando. Entonces, si se dan cuenta, acá yo le cambié el texto a rojo, pero de lado al frontend lo sigo viendo de color eh, negro. ¿Por qué? Porque yo adicional tengo esta hoja de estilos, este SAS, donde acá yo voy a agregar los estilos que son específicamente para el frontend. Y acá le tengo que el background color sea negro. Yo acá lo puedo cambiar y acá le puedo poner eh, verde, por ejemplo. ¿No? Entonces, ahora acá voy a ver que si lo edito, voy a ver que el contenido, entonces en el front-end cambió a verde. Importante porque a veces puede causar un poco de confusión. Y esto es porque a veces del lado del, del editor queremos algo específico, queremos remarcar ciertas cosas, etc. Mi recomendación y pensando a futuro, sobre todo que WordPress está pensando a, a, a migrar al full-site editing, es tratar de mantener... Eh, tanto los estilos en el editor como en el front-end iguales, para que no cause confusión, ¿verdad? Eso es con respecto a los estilos. Ahora, ¿cómo saber qué información quiero yo eh, ingresar acá? verdad? Para eso, como les decía, tenemos dos archivos. Eh, si yo me voy aquí al blog de nuevo JSON, vamos a ver que él está diciendo que eh, los scripts están en el index y el editor style está en el index SS. Eh, aquí hay otro archivo importante, perdón, que es el index.js, eh, que es donde nosotros vamos a, um, a definir cuáles son las funciones que vamos a utilizar, tanto para la parte de edit como para la parte de... Que de el, eh, vamos a usar la función eh, registrar un block type con el metadata name, que es el nombre del bloque, que esto lo está obteniendo de acá, si se dan cuenta que le hace un import del metadata del archivo blog JSON, entonces tiene, eh, prácticamente aquí tenemos toda la información que está acá en el blog JSON y si se dan cuenta aquí está el, el parámetro de name, que es esto lo que está mostrando acá, ¿verdad? Entonces cualquier nombre que nosotros colectemos en el blog JSON lo va a tomar acá y luego acá nos dice que tenemos la función edit y para eso vamos a utilizar este archivo edit y tenemos la función save y vamos a utilizar este archivo save. Entonces si yo me voy a la, al archivo edit.js, Acá, ahora voy a poder ver todo lo que yo necesito agregar para en, en, mi, en mi edición del, code, del bloque. Acá yo estoy importando varias cosas, ¿verdad? Esto es importante. Teniendo, eh, estoy eh, importando desde el blog editor a algunos componentes. Recuerden que esto es React. Algunos son componentes que yo quiero utilizar. Vamos a empezar con este que es el Rich Text. El Rich Text es un componente que me permite agregar contenido de texto enriquecido, ¿verdad? Con formato. Eh, vamos a empezar por ahí, para que no sea tan complicado. Yo tengo acá, entonces, una función. Aquí está la función de default, ¿verdad? Aquí yo lo que hago es traer los atributos, que eso es importante. Estoy pasándole los atributos para tener acceso a esos atributos. Cualquier atributo que yo haya definido acá, yo lo voy a tener disponible acá dentro de mi función edit. Vamos a ver por un momento esto y nos vamos a ir al return. Recuérdense, esto es como una función de React. Esta es la parte que vamos a iniciar y es la parte que nos interesa. Yo ya tengo acá un elemento del rich text que tiene varios estilos, que está trayendo los atributos. Y le estoy diciendo que este va a ser el tag name que lo encierre dentro de una etiqueta a nivel de HTML de tipo H2. Y luego tengo el valor, que es lo que quiero mostrar dentro de ese rich text. Si nosotros recordamos, acá tenemos este atributo que se llama Tyron. Entonces nosotros le estamos diciendo algo al bloque, busque el atributo que es de tipo Tyron, el, el Tyron y ese atributo, el valor, muéstrelo acá. Adicional, le vamos a decir qué formatos le están permitidos. De momento le podemos permitir que sea bolt e italic. Y en el on change esta es una función. Cada vez que él eh, detecte que hay un cambio en ese bloque, Va a agarrar el, el, el title y vamos a utilizar esta función que es el setAttribute y vamos a volver a configurar ese, eh, ese valor que se está ingresando. Esto al principio puede ser tal vez un poquito confuso, pero conforme a la práctica se va haciendo más fácil, ¿verdad? Vamos a hacer uno nuevo para que podamos ver cómo funciona. Vamos a hacer aquí un richText, ¿verdad? Eh, eso es necesario. Y vamos a empezar con lo básico que vamos a tener más o menos estos dos valores para iniciar. Oh, perdón, vamos a tenerle un tag name, supongamos que queremos agregar un subtítulo, entonces ya no va a ser un h2 sino va a ser un h3, y el valor este no lo hemos agregado, ahora lo vamos a agregar, va a ser un subtítulo y que en el onChange cuando cambie algo le vamos a decir que sea el subtitle o subtítulo y subtítulo. Si yo ahora guardo esto me va a dar un error porque me va a decir que no encuentra un atributo que se llame subtítulo. Entonces, eso es importante. Cada vez que yo quiero agregar un nuevo contenido o un nuevo atributo, yo tengo que declararlo también en mi objeto de atributos. Entonces, me voy al blog JSON. Vamos a copiar este, que es lo más fácil. Y le digo un subtitle. Es un string y esto es importante, el selector. Ahora vamos a ver qué es esto. Y le doy un subtag. Con esto y esto guardado, vamos a regresar a mi bloque. Cada vez que estamos haciendo un cambio así como a, eh, en tiempo real, es común que veamos que nos va a dar un error porque él detecta que hay un nuevo cambio. Entonces, acá, si se dan cuenta, ah, perdón, me faltó, tengo aquí. Aquí tengo el título y aquí tengo la caja para ingresar el subtítulo. Pero no le puse ningún valor por defecto, que es por eso que se ve como en blanco. Ese valor por defecto, eh, veamos, es un placeholder. ¿Verdad? Entonces aquí va el subtítulo. A ver, creo que todavía tengo un par de minutos para avanzar con esto. Ahora sí, ya tengo un placeholder y aquí puedo agregar eh, un subtítulo. Le doy guardar, le doy actualizar. Y ahora importante, si se recuerdan, estamos trabajando en el archivo edit.js. Si yo me voy a mi lado de front end, no voy a ver ningún cambio, porque de momento solamente estoy guardando esta información pero no la estoy agregando en mi frontend. De hecho, ni siquiera acá, cuando lo guardo eh, a refrescar, no me, no, me, no me mantiene ese valor. Eso es importante porque entonces yo tengo que saber que ahora que ya agregué este subtítulo, yo me tengo que ir también a mi archivo de save.js, que este es el que va a ser el render, por así decirlo, en el frontend. Y aquí vemos también eh, un archivo JavaScript que está eh, trayendo varias opciones. Y aquí también tenemos un return. Y acá eh, vemos que también tenemos un rich text content, donde nosotros vamos a traer la información de los atributos y lo vamos, le vamos a hacer el render. Entonces, importante, acá, de nuevo, agrego otro rich text content. Ahora yo le quiero decir eh, qué etiqueta HTML. Le voy a decir que es un H3. Que el valor que quiero mostrar no es el título, sino que es el subtitle. Y también el nombre de la clase que voy a utilizar, que es subtitle. Con esto, te, tiene que, esto es importante, si se recuerdan acá en el blog JSON, yo le puse el select y le dije que el selector va a ser una clase que es tipo subtitle. Esto es importante porque esto le permite saber al bloque de dónde va a obtener la información que quiero mostrar, o el valor que quiero mostrar. Con esto lo vamos a guardar, me voy a ir de nuevo acá, es probable que acá sí si me, me, me, me lance una alerta o un error. Siempre que estamos editando el archivo save y ya tenemos un bloque creado, es probable que nos marque este error porque dice que hay una discrepancia, hay una diferencia entre el save y el edit. Entonces, le vamos a dar acá en tratar de recuperar el bloque. Vamos a obviar un momento de estos, estas alertas. Vamos a darle hola, vamos a dar actualizar. Yo realmente me gusta refrescar acá para ver que sí se guardó el valor, si sí se está guardando. Y ahora, si me voy al frontend, puedo verlo acá y veo que ya aparece. Vamos a ver dos cosas más eh, para poder ir terminando hoy con esta introducción. Como les comentaba, también tenemos la opción acá. Estoy en el lado de edición. Si yo le doy clic, tenemos estos, este tool el toolbar. En el toolbar tenemos la opción de bold e Itálica. Eso es porque cuando yo configuré en el Edit, acá, yo le di a este Rich Text, que es el primero, le puse cuáles son los, eh, el tipo de formato que está permitido. Entonces yo seleccioné bold e Itálica. Al H3 yo no le puse esos valores. Entonces si yo me voy aquí al H3, voy a ver de que eh, por defecto, como es un Rich Text, eh, él me muestra todas las opciones. Entonces, en realidad, este forma, este eh, allowable format, lo que me permite restringir solo qué valores yo quiero mostrar. O, perdón, en el toolbar, qué tipo de formato yo le puedo dar. De hecho, vamos a cambiar. Y le voy a decir que, por ejemplo, a este, yo quiero que solo se le pueda dar formato de tipo... Vamos a refrescar. Si se dan cuenta, ahora yo solo le puedo dar Volt y las otras opciones desaparecieron. Este botón que ustedes ven acá es el de alineación. Y ese también lo puedo agregar. Y para eso voy a agregar un nuevo control. Todo esto está en la documentación, en los enlaces que yo les pasé lo pueden ver. Y para eso vamos a utilizar eh, otro componente que trae, que se llama Block Controls. Todos los componentes que queremos utilizar dentro de nuestra fusión Render lo tenemos que declarar o lo tenemos que importar acá arriba. Se dan cuenta que yo tengo varios y este es Block Control. El Block Control es el que nos permite eh, agregar nuevas eh, funcionalidades a la toolbar. Yo acá estoy agregando importando el Block Controls, Lo tengo acá. Y dentro del Block Control tengo otro que es el Alignment Toolbar. Y en el Alignment Toolbar yo tengo un valor Está dentro de los atributos. Esto es sumamente importante. Y lo nuevo es todos los atributos tienen que estar declarados en el blog JSON. Yo acá tengo estos atributos, que es el alignment, que es un tipo string que no tiene por defecto ningún valor. Y lo que le estoy diciendo acá es que cuando cambie, cuando yo seleccione, eh, le dé clic al toolbar y cambie el valor, va a ejecutar esta función. Esta función la tengo declarada acá arriba, que es bastante sencilla. En el onChangeAlignment, vamos a obtener el nuevo valor y le vamos a dar un Set attribute. Cada vez que ustedes vean este Set Attributes, quiere decir que está agarrando un valor y lo está guardando en el Array de Atributos. Entonces, va a agarrar el nuevo valor, el Alignment, si es, no, eh, si es diferente a un definido, le pone No, y si no, lo guarda en el nuevo Alignment. ¿Qué pasa acá? Si yo me voy a mi función Save, yo voy a ver que acá, a nivel del div que está encerrando todo eh, mi, mi contenido, yo tengo un class name que le estoy diciendo alignment y le estoy concatenando el atributo que trae alignment. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo acá selecciono este y este es el botón y este es el change alignment. Si yo le doy clic ahora aquí al centro, lo que estoy haciendo es cuando yo le di ese clic, está ejecutando la función on change quiere decir esta función, esta función, y está agarrando el nuevo valor y lo está seteando. Y yo en mi save le estoy diciendo que ese valor lo agregue como una clase a mi div principal. Si se dan cuenta, ahora todo esto se centró. Ahora, importante, a nivel de código, perdón si está un poco pequeño ahí. yo es este eh, La función save me está generando este bloque, este bloque HTML. Y acá tengo este alignment center, que es la configuración esta. Y esto a su vez, eh, este estilo, yo lo tengo que configurar en mi hoja de estilos. se dan cuenta, acá tengo los alignment, tengo center, left, right, y los estoy configurando para que del lado del frontend funcionen, por así decirlo. Vamos a hacer una última prueba y luego vamos a ver el, el site settings y ya con eso pasamos al tiempo de preguntas y respuestas. ¿Vale? Ahora todo lo alinea a la derecha. Y por último, también si yo le doy clic acá, de poder controlar el, el, el site settings. Vamos a... no sé por qué no me lo muestra acá. Vamos a hacerlo más grande. Tenemos el site settings. Acá lo que yo hice fue agregar unos controles de color, que estos son componentes que también ya traen Gutenberg, que me permite facilitar. Y tengo el color que tiene... Eh, esta rueda de colores, tanto para el background como para el texto. Voy a poner unos colores algo extraños. Lo voy a dar a actualizar. Y lo vamos a ver ahora acá. se dan cuenta, cambió. Ahora, ¿cómo hago para agregar valores o cómo hago para agregar configuraciones acá en el sidebar? Bueno, eso lo hago por medio de otro componente. Acá en el edit. Recuérdense que todo lo que queremos mostrar en edit está en, en el edit edit.json. Que ese es eh, dos cosas. Tenemos el Inspector Controls y tenemos el Color Palette. Uno es para agregar un bloque al Site Settings y otro es específicamente para la paleta de colores. Los importamos y luego acá abajo tenemos otras dos funciones muy similares a las de New Alignment, donde estamos cambiando el Text Color y el Background Color, que son parámetros que están acá, que son string, que tienen valores por defecto. Y luego tenemos... Acá en la función de return tenemos el inspect control, tenemos un panel body y acá tenemos toda la configuración. Y acá esto es lo más importante. Si se dan cuenta, esto es como un markup de HTML para darle sentido, verdad, para poner los textos, etc. Pero esto es en realidad lo más importante. Con este componente, el color palette, este es el que nos genera esta opción de acá y le estamos diciendo que de nuevo cuando le dé un change va a llamar la función on change VG color y este es muy similar solo que cuando este cambie cambia el valor de text color que son las funciones que están acá arriba y eso lo guardamos en la variable que se llama text color y bg color en el edit. Y si yo me voy al save, entonces en el save tengo acá una opción donde dice estilos donde yo le digo esto es como los estilos eh, de CSS por default. Que yo le digo, el background color va a ser el valor que esté guardado en los atributos, en el parámetro color Y el color como tal va a ser el valor que esté guardado en el text color. Esto lo puedo hacer tanto del lado del save, como del lado del edit, que acá también lo hice. Que está acá. En el Rich Text. Si se dan cuenta, esto solo está siendo aplicado para el primer Rich Text. Por eso es de que solo vemos que está acá y no acá. Ok. Eh, yo sé que es bastante información. Y yo sé que comúnmente la curva de aprendizaje es un poco alta. Pero para recapitular en los pocos minutos que me quedan, quiero hacer un resumen y es. Lo más fácil para empezar con esta estructura que ustedes ven acá, que es el de WordPress, es utilizar el paquete de... El paquete por defecto de WordPress, que es el WordPress eh, diagonal create block. Esto es lo más fácil. La función para crear el. el perdón. Eh, sí, la, la, el, la función o eh, el comando es npx WordPress create block y el nombre del blog. Vamos a hacer un ejemplo súper rápido acá. Yo lo tengo instalado acá. Y le vamos a dar eh, npx arroba WordPress diagonal create block. Y vamos a ponerle un nuevo bloque. Con esto vamos a ver que aquí en mi carpeta de plugins... Eh, ah, perdón. Cometí un pequeño error y este que tendría que estar en la carpeta a nivel de plugins, ¿verdad? Probablemente ahorita lo que va a hacer es eh, crear toda la carpeta. Sí, me está dando un error de token. Vamos a ver solo si no tengo la versión de Note. Por alguna razón, eh, no está funcionando con la versión. Eso fue una, una algo que me di cuenta. No está funcionando con la versión de Node 12. Yo tengo Node uh, NVM para manejar las diferentes versiones de Node. Y de hecho, eso es bueno porque entonces puedo salir de la carpeta. Ahora estoy a nivel de la carpeta de plugins. Y ahora acá, si sí voy a ejecutar el NPMX, nuevo bloque. Con esto me va a crear la carpeta con toda la estructura de todos los archivos necesarios para tener un nuevo bloque se va a tardar un par de segundos. Eh, dublando, entonces son los archivos importantes que me va a crear? Me va a crear una carpeta con el build, que no tenemos que tocar esos archivos, sino que eso los genera automáticamente cuando corremos el comando npm run build o npm run start. Nos va a generar el, la carpeta con los archivos source, que estos son los archivos con los que vamos a estar trabajando. Dentro de esta carpeta eh, tenemos el archivo block.json, que es el más importante, porque aquí configuramos eh, la información del bloque y también configuramos los atributos. Tenemos el edit, que es donde vamos a estar controlando todo lo que queremos ver dentro del editor de, de bloques, o sea, como en el backend, por así decirlo. Tenemos el editor, el, el archivo SAS de editor, para aplicar bloques específicamente del lado del bloque editor. Tenemos el index, que es la base, donde está la configuración, donde le dice, de este archivo va a estar la función edit, de este archivo va a estar la función save, aquí está la información, etc. Eh, tenemos el archivo javascript, eh, el save.js, que es el que nos permite eh, hacer el render o cómo queremos hacer el render en el frontend. Y tenemos los styles, que también tienen que ver con eh, los estilos para el, el render del, del frontend. Ya terminó acá y, como yo les decía, con ese comando que ejecuté, ahora puedo ver que tengo acá una nueva carpeta con esta estructura. Y si yo me voy al, a mi WordPress, eh, me voy a la configuración de WordPress, a plugins, voy a ver que acá me haría de aparecer un nuevo plugin que se llama nuevo bloque. Y al darle a activar, este trae la configuración por defecto. verdad Entonces, si le voy a activar ahora acá, le voy a dar actualizar. Y este eh, me, me acaba de agregar un nuevo bloque de ejemplo. ¿verdad? ¿Qué es este bloque de ejemplo? Le doy clic acá. Y si no estoy mal, también está en Widget. Lo pone por defecto y se debería llamar nuevo bloque. Nuevo bloque acá. Y este es un bloque básico que desde aquí podemos partir para empezar a, a toda la configuración necesaria. Esta es una introducción, tal vez no tan breve. Eh, si tienen dudas... Eh, Pueden contactarme también por medio de mi Twitter, que es arroba o por medio de mi sitio web, fg.calderón.it. Y con mucho gusto puedo resolver cualquier duda que tengan y ampliar un poquito más la información. En la presentación también están los enlaces a la documentación, la documentación oficial, la, la documentación de cómo crear un Gutenberg Blog, y dos tutoriales muy buenos, uno de Kinsta y otro de, este, de Delicious acerca de cómo crear Gutenberg Blog, donde van a ver más a detalle cada uno de estos pasos, incluso desde la instalación de, del ambiente local y todas las herramientas necesarias. Así que muchas gracias por su tiempo, por su atención y ha sido para mí un gusto compartir con ustedes este tema.